Oye, ¿tú usas Telegram? ¿Tele qué? ¿Y eso qué es? ¿Cómo que no lo sabes? La mejor alternativa, WhatsApp. ¿Y yo para qué voy a usar eso? Si tiene todo el mundo ¿Piensas WhatsApp? eso? Porque no has visto mi vídeo con las 10 razones por las que usar Telegram. Os lo dejo aquí arriba. Y ahora voy a enseñar a la gente a crear canales. Estate atento. Soy José María Regalado de Inmersión TIC Academy y en este vídeo os voy a enseñar a crear canales de Telegram. En primer lugar, explicar que los canales se distinguen de los grupos ya que son eh, formas de comunicación unidireccional. Solo los administradores podrán publicar contenido. De esta forma vamos a evitar el ruido que se generan en lo que conocemos como grupos, bastante extendido en WhatsApp, que también existe en Telegram. Y que sabemos que suelen generar, pues como digo, mucho ruido, entonces la gente acaba silenciándolos y no llegan los mensajes en muchas ocasiones. Con un canal de Telegram lo que hacemos es como un tablón de anuncios, hacemos un canal unidireccional donde la gente que desea hacerlo se suscribe a tu canal, que pueden ser públicos o privados, y empezará a recibir aquellos elementos que envíéis. Con esto conseguiremos eh, la conocida notificación push, la notificación en móviles de, a las personas que se suscriban, pero siempre que incorporemos contenido de calidad, pero hablaremos al final de esto. Eh, en este caso os voy a enseñar cómo crearlo eh, desde el móvil, es la forma adecuada ya que la opción de navegador web no está disponible sí que los podréis gestionar una vez que hayáis creado los canales vamos con ello en primer lugar tendremos que ir a el menú de telegram que lo tengo abierto ahora mismo y veis que pone nuevo grupo nuevo chat secreto si no sabéis lo que son cada uno de los elementos y qué beneficios tiene telegram os recuerdo 10 razones por las que usar telegram vale ahora nuevo canal pincho un nuevo canal un clic le tengo que poner un nombre al canal en este caso voy a crear en exclusiva aquí en vivo en directo voy a crear el canal de telegram de inmersión tic academy público donde lo podréis seguir y donde ya os digo de antemano que voy a publicar de manera inédita el primer sitio donde publique aquellos contenidos que suba bien al canal bien al blog o en cualquier otro sitio van a ir lo primero al telegram así que si queréis seguirlo suscribiros bien el nombre del canal va a ser inmersión TIC... academy bien ahora nos pide una descripción en la descripción será para como voy a hacer un canal público en este caso y lo que quiero es que la gente que lo encuentre eh, pueda ver en qué consiste vale pero la descripción la voy a añadir luego la podéis definir cuando queráis aquí en la carita podéis añadir emoticonos Podéis elegir una, una foto, yo de momento lo voy a dejar como está y voy a pinchar en el clic y ahora lo que nos va a pedir es que decidamos qué tipo de canal vamos a crear, bien público, cualquier persona que tenga Telegram en cualquier parte del mundo podrá hacer una búsqueda de este canal en Telegram y le aparecerá y podrá suscribirse, es una forma de comunicarnos de forma masiva estos canales no tienen un máximo de personas que estén suscritas lo cual es muy interesante ya que los grupos sí que están capados además o la otra opción sería canal primado vamos a empezar por el canal público en canal público veis que ahora pone enlace permanente nos deja eh, crear un enlace personalizado el t.mi barra va a estar por defecto en todos y el enlace vamos a poder decidir qué queremos poner en mi caso voy a poner Academia TIC, ¿vale? Academia TIC. Nos dice que está disponible y pincho en el clic. Y ya está creado. ¿Qué pasa? Que nos propone poder añadir contactos. Dentro de los contactos que tengáis en vuestro móvil podéis añadirlos directamente al al canal en mi caso esto no lo voy a hacer no me parece lo idóneo creo que la gente tiene que suscribirse voluntariamente le damos el último clic y ya tenemos creado nuestro canal desde este momento vale eh, cualquier cosa que, eh, que cuelgue aquí eh, si la gente se suscribe va a verla bien luego cuando quiero hacer una gestión de mi canal tengo que pinchar en el nombre pincho encima y veis que está el enlace, está la activación de notificaciones y luego la gestión de, por un lado, los miembros, bien suscriptores, bien los administradores, puedo hacer que un suscriptor lo convierta en administrador. De esta forma, compartiré el trabajo de crear contenidos. Tened en cuenta que a quien nombréis administrador, luego no vais a poder eliminar el canal, sino que tendría que eliminar la última persona que quede como administradora. Y por último, y muy importante, podéis echar a usuarios del canal, si por lo que sea, sobre todo en canales privados, esto sí es una opción interesante, podéis echarles y mientras que no le eliminéis del listado de usuarios eliminados, no va a poder eh, suscribirse nuevamente al canal. Bien, esto es un canal público, vamos a ver cómo se, crea, cre, eh, cómo se crearía un canal privado. Volvemos al menú de inicio y repetimos la operación, nuevo canal, nombre del canal... Prueba privado, hago clic, podría ponerle la descripción que quisiera, selecciono canal privado y veis, ahora nos eh, genera un enlace para nuestro canal privado eh, que hace que crea eh, automáticamente Telegram. Este enlace podremos compartirlo con terceras personas por cualquier medio, por mail, por teléfono, por el propio Telegram, como queramos, hacemos llegar este enlace, que si nos parece muy grande podríamos acortarlo, y a partir de aquí podrán suscribirse a nuestro canal privado. Esto es interesante en el caso que creamos, eh, que queremos generar grupos cerrados, y digo, un canal unidireccional de comunicación, pero con un grupo cerrado. Por ejemplo, un grupo con el que estemos trabajando, entra y sale la gente cuando entra la gente se suscribe al canal a partir de este enlace privado cuando sale bien puede eh, salir voluntariamente o bien podemos eh, hacer la gestión del canal y pinchamos en el y usuarios eliminados podríamos eliminarlos y no podrían volver a suscribirse aunque tengan el enlace si este enlace se filtra tampoco pasaría nada porque podemos seguir gestionando los usuarios esta opción de canales no es una opción disponible en, en whatsapp esto es algo que solo tiene telegram que me parece muy útil y que os animo a que probéis con vuestros grupos la clave para eh, utilizar telegram en los procesos de acompañamiento y que la gente realmente se suscriba a estos canales y siga el contenido es que os centréis en publicar contenido de valor contenido que realmente sea útil lo que está buscando la persona porque de esta forma vais a tener su atención, realmente van a, a, a tener esa intencionalidad, esa voluntariedad en leer ese contenido. Si empezáis a utilizarlo como un medio eh, accesible para llegar a la gente, van a silenciar o van a dejar de suscribirse al canal igual que lo harían en un, en un grupo. Por otro lado, yo os recomiendo que integréis Telegram como una aplicación ya que además hay poca gente que lo utilice por ahora, entonces lo podéis integrar como una herramienta dentro del proceso de acompañamiento. Si integráis esta herramienta con un medio de comunicación con vuestras personas, eh, participantes, usuarios, usuarias, eh, será una herramienta útil y que podréis utilizar para enviar contenido de valor que la gente reciba en su móvil con una notificación directa que ese es nuestro objetivo es la mejor forma para llegar a nuestros grupos de interés así que sacar mucho partido a telegram si tenéis cualquier duda dejármelo en los comentarios eh, si os ha gustado el vídeo, por favor, darle a like y que pueda ver este contenido mucha más gente. Y cualquier sugerencia, cualquier cosa, escribirme que quiero crear nuevos vídeos que sean útiles para la gente que estáis suscrita al canal.